Siento la crueldad de una eterna soledad No nos salvará Cómo llegamos aquí a estar sin ti, sin mí Cómo puedo terminar una historia sin final Te di cuando moría Devuelve las heridas De cuando me mordías Al perder tus labios Me siento solitario Dijimos adiós Y volamos con canarios Una mesa, un pastel Cita en un mantel que importa el tiempo que gasté? Si de ti jamás me arre oh, Yo estaré aquí Yo estaré aquí ¿Por Vuelve bueno, con tus labios de ser Los ojos y salva mis despojos